No hay tiempo para una introducción, solo vámonos. Bueno muchachos, vámonos. Nos vamos a morir. Si sí, es verdad que todos nos vamos a ir a la ñonga. Espérenme, me subo la sensibilidad de la cámara. No, Warney, jaja se murió. Sherna más respeto con nuestro compañero fallecido. Hola, buenas tardes, soy el ojo. Buenas tardes, señor. Vengan. No. Si no vienen les romperé los huesos uno por uno y luego me los tragaré. Bueno tranquilo ya vamos. ¿Temi no crees que es sick? Y tal vez. Creo. Yo no porque cuando es sick no hay ojos en el pasillo. A ver revisemos. Bueno al final no era. ni ya valimos cacahuate ¿Te ofendiste master? Vale, nosotros lo haremos sin Sherna. Ten por seguro de que no me voy a morir. Hola panitas, bienvenidos a la biblioteca. Temí tranquilo, lo haremos bien la próxima vez. Producción, ayúdenme a darle apoyo emocional a Temí. El pepe, pepe, pepe. El pepe, pepe, pepe.